Gracias, amado Francis, Yerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Quienes están preocupados por el tema del aumento de los productos, entre ellos el pan, que es uno de los que más se consume en los hogares. Como nos lo han dicho acá y como lo sabemos, porque es un sí, producto es. económico. El muchacho, los muchachos en la casa, pues se pueden desayunar, meriendan y demás. Y no conlleva un gasto eh, exagerado o importante en lo que tiene que ver con lo que se consume en el hogar. Pero eh, viniendo a otro tema, a propósito de esta campaña masiva de vacunación que se está haciendo en nuestro país, alrededor de 7 mil personas en el fin de semana, la meta era más o menos 10 mil, pero se habla de unos 7 mil vacunados entre la primera y segunda dosis. Eh, hay que ver y escuchar cosas, señores, a propósito del grupo pro, no, antivacuna. El grupo antivacunas que lo vimos manifestándose <risa> en el fin de semana. Yo no sabía que... Señores, había... como dice mi compañero Francis, la ignorancia es atrevida. Sí. Ciertamente debemos eh, de respetar, cada quien tiene sus criterios, su manera de ver y de pensar sobre las cosas. Ahora bien, usted motivar y hacer de manera pública su posición o la posición de un grupo muy pequeño, minoritario, entre, entre la mayoría la generalidad, creo que hay que manejarse. Usted no se vacuna y tenemos las imágenes de muchachos. Usted no se vacune, no vacune a sus hijos, no vacune a sus familias, a sus abuelas. Ahora, pero entonces luego queremos exigir que nos garanticen la salud. Luego queremos exigir que si en nuestra casa se infectan todos o mueren dos o tres, hay que darle, por obligación el Estado tiene que hacerle todos los servicios médicos, el gasto que significa atender a los pacientes de COVID es exagerado. Y ustedes ver ciudadanos, ver personas, muchachos, Chamo, tenemos las imágenes, ver gente que hace campaña alusiva a que sencillamente la vacuna es un veneno, que nuestros hijos no son experimentos. Vamos a ir rodando. Que nuestros hijos no son experimento que no lo vamos a hacer, que no al uso de las mascarillas, que no a las vacunas, o sea, las medidas básicas que se han estado utilizando a nivel mundial y qué es lo que se recomienda y qué es lo que evita, no esa muchacha, estamos hablando de las vacunas y qué es lo que evita o que disminuye y que va a ser posible que se logre nosotros salir de este mal que ya estamos mucho Deseando poder terminar con el tema de los altos niveles de contagio, y, de contagio y, por supuesto, terminar con el tema del COVID en la República Dominicana. La sensatez. Yo siempre tengo que hablar de la sensatez, señores, y del sentido común. ¿Por qué? Porque es que nosotros vemos a la gente hacer o tener un comportamiento a veces irracional, el nivel de ignorancia que a veces tenemos como seres humanos nos permite errar, nos permite errar mucho. Nos permite hacer o cometer desaciertos que, van en afect que afectan a los demás. ¿Cómo usted va a ser un promotor, muchachos? Me gustaría poner las imágenes. ¿Cómo usted va a ser un promotor que en este momento donde hay Millones y millones de ciudadanos en nuestro país Estamos hablando de varios millones Hay más me parece Míralo ahí esta es la que me gustaría ver Millones y millones de ciudadanos dominicanos Que están vacunándose Y que están vacunados Y que hay una campaña Y que hay millones de pesos también invertidos Miles de millones de pesos invertidos Y nosotros acabar con esta problemática Y en campañas para que la gente acuda pero tenemos un grupo de 15 o 20 gente que te, se te pone con un cartel y que busca motivar a otros a que no asuma un compromiso social. Señores, la responsabilidad es individual. Como un elemento, como estos amigos que están ahí, están diciendo que la vacuna es un veneno, que mis hijos no son experimentos. Ok, pues sus hijos no son experimentos, quédese tranquilo en su casa y no lo lleve a vacunar. Pero de ahí ahora usted irá a decirle a los otros que eso es un veneno y que están experimentando con sus hijos, es una falta de responsabilidad. Es una falta de compromiso ciudadano. Donde tenemos hospitales que no cabe uno más. Donde nosotros vemos cada día y los fines de semana, a veces yo veo como que se muere más gente porque usted no puede entrar a las redes, donde ve gente que usted conoce, ciudadanos, que están perdiendo la vida y la batalla contra esta terrible enfermedad. Y un grupito minoritario te dice que no te vacunes. O sea, ¿qué argumento científico tú estás utilizando para llamar a los ciudadanos a que no hagan uso de este recurso? que es vital en estos momentos de pandemia donde miles y miles de científicos a nivel del mundo han puesto todos sus esfuerzos y hablar de miles de millones de dólares invertidos para tener de manera urgente una solución a esta problemática hay dos o tres en la República Dominicana te dicen no te vacunes que eso es un veneno, que tiene un chip como algunos memes, también tiene la recarga para llamar que tiene un bluetooth, que ponga el celular aquí que va a salir un código señores, pero tenemos que usar los aparatos electrónicos las redes para orientarnos un poquito y ahí salen tantas benditas cosas, que si usted se lleva de todo lo que se habla, y no solo del COVID sino de todos los temas en sentido general usted para en loco y se convierte en una persona muy desorientada y desinformada y hace o tiene comportamientos como estos ciudadanos que desayudan a toda una po población que quiere salir de una problemática. Pero por otro lado, también tenemos a un grupo que yo creo no se sabe a quién se le es más perdonable el comportamiento. Si lo que hablan de no uso de la mascarilla y que no te vacunes, y voy a tener que cerrar con el video, aunque no pueda hacer el comentario, de los teteos que siguen en nuestro país, sin importar los médicos que mueren, sin importar el agotamiento de, lo, de, de cada eh, personal de salud que está ahí dando cada día la cara por esta problemática sin importar el bendito problema económico que tenemos en la República Dominicana ellos solamente le importa fumar juca beber romo y cerveza y todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano y todo el esfuerzo y sacrificio que estamos haciendo quienes estamos cumpliendo y estamos comprometidos con este mal a ellos no les importa ¿qué se puede hacer? con, vamos a poner el videito, muchachos. ¿qué se puede hacer con gente de este nivel? Para no utilizar otro término. Es como de un minuto. No lo tenía, bueno. Entonces, esta manera de manejarse de muchos ciudadanos, que no le vale campaña, no le vale discurso del gobierno. Señores, hay que buscar otra medida porque entonces nosotros vamos a durar. No, estamos en el, 2020, en el 2021. 21. 21. Vamos a llegar al 2030. Señora, el 2030, si tenemos todos los fines de semana con los benditos teteos, la gente y aglomerada. Pero yo no sé usted, amigo televidente, pero yo no me imagino en un grupo de 50 gente, ni de 10 ahí yo pegadita de ellos, sin una mascarilla. Entonces, señora, hay que ser ciudadanos responsables. Hay que respetar a los demás. Piensa en su familia. Ese grupete que está ahí muchas veces... Muchas veces el primero que va y se pone a hacer videos en redes sociales que no lo están atendiendo y que no hay cama. Pero ¿cómo va a haber cama? Tú tú estás en el barrio, en una fiesta de 200 y 300 gente, bebiendo, fumando juca y cantando y brincando para arriba. Entonces así no se puede. Así no avanzamos como sociedad. Y así no vamos a terminar con este problema. Muchísimas gracias muchachos. Ya el video lo, lo pondremos en un momentito en la tablet para que usted vea cómo se maneja o cómo se comporta muchos ciudadanos. Bien. Gracias. Gracias Carolina por tu tema, vamos a